Estudiamos la interacción entre el chorro relativista o jet y el gas frío de la galaxia Taza de té. El nombre de la galaxia es debido a la forma que presenta en las imágenes en óptico, que se asemeja al asa de una taza de té. En, en su núcleo hay un agujero negro supermasivo que emite parte de su energía en forma de jets. Que son visibles solamente en ondas de radio. Este jet es muy compacto y e está interactuando con el gas que uh, lo circunda. Para investigar la interacción del jet y el gas, utilizamos observaciones uh, con el telescopio ALMA en Chile, eh, que nos permiten estudiar el gas frío y denso que está en el centro de la galaxia Tazereté. Descubrimos que el jet compacto, a pesar de su baja potencia, es capaz de empujar el gas frío que está alrededor en forma de un viento, pero de una manera inusual. Este gas está siendo acelerado y es más caliente y turbulento en la dirección perpendicular a la propagación del jet. El gas frío es el material primordial para el nacimiento de nuevas estrellas. Cuando el jet impacta y choca este gas, uh, retarda las condiciones para que se puedan formar nuevas estrellas. Nuestro trabajo muestra que incluso los jets débiles, como el caso de la galaxia T, son importantes para la evolución de las galaxias.